Bien amigos, pues ya estamos con el ganador, el afortunado triunfador de esta rifa de un casco con valor de más de cuatro mil pesos desde Honda Comoto. ¡Uh! ¿Cuál es tu nombre? Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Feliz? Oh, pues contento por haberme ganado, no lo esperaba. Y aquí estamos esperando a recibir el regalo. Oye, oh, ¿y cómo te enteraste? <risa> uh, con la chica de refacciones me comentó que pues con la compra de cierta cantidad, mandaba el ticket y y era todo, ahí la página de Honda y, y ya luego que esperaba, no me acuerdo qué día, el, ayer, no, 16 Ajá. que iba a ser el concurso, pero pues yo no no esperaba, pues no, había venido media hora antes, pero dije, no, pues a ver no tengo suerte o algo así, pero resultó que sí Ajá. pero ya, sabemos que estuviste participando bastante sí, claro, sí, sí, sí. que ya eres cliente asiduo de Honda Comoto sí, y que si ¿sí vas a poner el casco ah, claro, siempre lo utilizamos sí. claro, okay. tú, tú reconoces la calidad y toda la, la, ahora sí que pues, pues ahora sí que las certificaciones y todo lo que tiene de trasfondo este casco, que no es cualquier casco. Sí, sí, claro, sí, sí conozco de algo. Sabes, sí sabes, si eres conocedor, que se lo ponga, le quitamos la, bueno, que le enseñe el casco. <risas> no, no, no. Que nos muestre el casco, que, que, que sí se lo lleva, que sí se Ay, lo da. la caja vacía. Ah, no, no. <risas> Mira, lo bueno es que era tímido y casi no hablaba, eh. Oye, pues estás contento, si sí te claro, lo quiero. Sea, sí, está muy padre ¿no usar y todo? Claro, oh, está muy bonito Muy bien, y bueno, ¿qué pudieras decir de Honda Comoto? Aparte de las promociones y de que acabas de ser un afortunado ganador No, pues que vengan y compren su moto Y que tienen gran, muchos accesorios para que puedan utilizarlo en cascos Cascos muy buenos okay. bien, Oye, ¿por, ¿Por qué? te Pues no se diga ¿Por qué te gusta venir a Honda Comoto? Por las refacciones que son muy rápidos Ah. lo dijo Hijo él, conste sí, <risa> pues muchas felicidades un aplauso al afortunado ganador y triunfador de uh, esta gran rifa desde Honda, Comoto, Puerto Vallarta nos despedimos, gracias gracias yo, no, gracias a todos <risa>